Hola qué tal Legion Oxlacks, bienvenidos a un video más de Evidencias Paranormales el día de hoy les tengo uno de mis archivos ocultos un video que no había subido y que he guardado por algunos años dentro de mi computadora y es que este me lo enviaron a mi correo con la descripción sobre que alguien había grabado una hada en su jardín con su cámara de seguridad el video me pareció tan extraño que no supe qué hacer en un principio y después de bastante tiempo de tratar de analizarlo y de investigarlo, no obtuve resultados. El día de hoy se los presento como una muestra más de las evidencias paranormales que ustedes me envían al correo. Vamos a verlo. Esta es una de las evidencias más extrañas que me han llegado y como ustedes pueden notar, efectivamente parece que se trata de una verdadera hada. Yo no puedo asegurarles nada. En esta ocasión lo voy a dejar a su opinión. ¿Creen que sea verdadero o creen que sea falso este video? Puedo detallarles algo. La morfología que tiene esta silueta no parece de ningún insecto porque tiene un apéndice arriba del cuerpo, como si fuera una cabeza humana. Las patas parecen de insecto, las alas parecen de insecto, incluso tiene dos antenas que sobresalen que también parecerían de insecto, pero esa cabeza que tiene arriba del cuerpo es lo que lo diferencia de cualquier animal volador que estuviera frente a la cámara. Eso es lo más raro que he notado en este video. Otra de las características muy extrañas es que no se trata de ningún muñeco que hayan movido con algún tipo de hilos, sino que efectivamente parece estar volando o revoloteando frente a la cámara. Esto lo podemos ver en cámara lenta cuando vemos que las alas se alcanzan a doblar, eso es algo bastante extraño porque no me parece que en la naturaleza a los insectos les suceda lo mismo, que las alas se doblen de esa forma como estamos viendo en pantalla en cámara lenta, eso nos podría indicar que las dimensiones de la supuesta hada tendrían que ser de aproximadamente entre 10 y 15 centímetros, es decir, bastante grande, por lo tanto lo haría un video falso, pero no lo sé. También podría tratarse de una animación y que ese video no sería de una cámara de seguridad, sino un video editado en computadora. ¿Ustedes qué opinan? Les he dejado este video hasta este año 2022 porque no encontré más información al respecto. Recuerden que todos los días subo nuevo video con nuevas evidencias paranormales que ustedes me envían a mi correo o a mi número de WhatsApp que estará apareciendo en pantalla. Si tienen algo interesante, fotografías, videos o alguna historia, escríbamela en mi WhatsApp y también las podré presentar en mi programa Encuentro con lo Desconocido todas las noches. Mi nombre es Oxlack Castro, juntos somos la Legión Oxlack y nos vemos el día de mañana con una nueva evidencia paranormal. Hasta mañana.